Hace poco terminé de escuchar el audiolibro de Angus Fletcher, Wonderworks, que se podría traducir como Trabajos Mágicos o Maravillosos, las 25 invenciones más poderosas en la historia de la literatura. Eh, llegué a este libro porque en, en el podcast de Malcolm Gladwell eh, menciona este libro y, y de hecho platica con, con el autor Angus Fletcher sobre los cuentos de hadas en particular Malcolm Gladwell se, se dedica varios episodios en destrozar la, la sirenita de Disney y pues me llamó la, la atención y pues eh, escuché todo, todo el libro de Angus Fletcher que, que es muy recomendable ya que combina eh, pues la historia en su relación con la literatura pero también eh, con las neurociencias en el sentido que con evidencia muy reciente eh, pues nos platica sobre los efectos que los recursos literarios tienen en nuestro cerebro y pues bueno, trae muchísimas cosas muy interesantes. Una de ellas es que pues, la lateralización del cerebro entre pues, un hemisferio siendo más lógico y racional y otro más creativo y artístico es, es un mito. <risa> eh, más bien la división entre los hemisferios es eh, entre optimista y, y, pues no diría pesimista, sino preocupón. Entonces el hemisferio izquierdo, que tiene que ver más con el sistema parasimpático y con la relajación, y el derecho tiene que ver más con el sistema eh, simpático y con el reflejo de huir o pelear, ¿no? fight or flee en, en inglés. Eh, entonces, dependiendo de pues, qué, cu cuál de estos sistemas domina nuestro pensamiento en algún momento, pues vamos a, a pensar de manera diferente o, o actuar de manera diferente. Entonces, nada más quería comentar sobre uno de los capítulos de los 25 que, que tiene que ver con, con cuentos de hadas. Y, pues, al parecer se, se pueden remontar a, a, al Renacimiento en Italia, eh, con Giovanni Straparola. Y pues Italia había tenido muchas situaciones difíciles, y entonces pues Straparola escribió cuentos de hadas que tenían final feliz sin ninguna causa aparente, en el sentido de que a los personajes les iba muy bien sin necesariamente merecerlo. ¿no? Entonces, pues. Pasaban cosas y al final las cosas eh, salían bien. ¿no? Y para el contexto en el que fueron creadas, pues fueron muy bienvenidas, como que ayudaron a que las personas se sintieran mejor a pesar de todos los tiempos difíciles que, que acaban de pasar. Entonces se volvió muy popular. A través de distintas generaciones, pues esto se fue propagando por Europa y llegó a Francia. Eh, y, y ahí Jacques Perrault eh, como que estuvo expuesto a, a versiones ya un poco modificadas de, de, de cuentos de hadas, eh, en particular de, de La Cenicienta. Pero a él no, no, no le gustó esta idea de que a los personajes les fuera bien sin merecerlo. Entonces las arregló. Eh, entonces solo a las personas buenas eh, o a las que hacían cosas buenas les iba bien y a las eh, personas malas o que hacían cosas malas les iba mal. Entonces creo que eh, podemos... Dividir los cuentos sin causalidad, que pues eran los cuentos de dados originales, en el sentido que pues simplemente las cosas pasaban por ser indipia. Y, y después de Pegol, los cuentos con causalidad, donde pues el, el que a una persona, a un personaje le vaya bien o mal, tiene que ver con, su, con las acciones o con su carácter o con su forma de ser. Eh, y, y pues bueno, ambos tienen problemas porque los cuentos que no tienen causalidad pues no necesariamente tienen buenas moralejas en el sentido de que si a, a la cigarra que no trabaja <risa> durante todo el verano de todos modos eh, sobrevive el invierno, pues entonces ¿para qué nos esforzamos, no? Entonces, eh, pues como que... Desde, desde entonces, la mayoría de los cuentos de hadas sí tienen moraleja y sí hay cierta causalidad en las historias. Eh, a los que hacen cosas buenas les va bien, a los que hacen cosas malas les va mal. Entonces las educamos un poco de manera didáctica para enseñar a, pues, a niños y adultos también eh, que pues, el comportamiento moral va a traer cosas buenas y si rompen las reglas les va a ir mal. Eh, sin embargo, resulta que... Eh, estas, eh, estos cuentos de hadas que tienen causalidad también pueden generar culpa en el sentido de que si las cosas no nos salen bien o, o tenemos una situación eh, difícil, pues tendemos a pensar de que es porque somos malos. ¿no? Entonces, ¿por qué nos fue mal? Pues porque hice las cosas mal, ¿no? por la causalidad que, que nos inculcan en estas historias. Y, y pues Disney está repleto de errores garrafales en esta dirección eh, y pues muchos otros cuentos de hadas eh, de los siglos recientes. Y entonces podríamos preguntar cuál es el bueno, ¿no? ¿Qué cuentos de hadas deberíamos de, de inculcar a nuestros hijos? Y, y yo creo que depende mucho, ¿no? Yo creo que eh, distintas situaciones pueden tener causalidad o también hay algunas situaciones que simplemente son azarosas, entonces es muy difícil generalizar y decir, pues todo pasa simplemente por azar, no hay causalidad, porque sí hay cosas causa causales, pero tampoco podemos decir, ah, todo tiene una causa, entonces si, pues, no sé, se cae un avión, pues todos los pasajeros que iban en ese avión eran habían hecho algo. ¿no? Y, y, y pues bueno, aquí podemos también eh, hablar un poco sobre el concepto de karma, que pues, es básicamente causalidad en sánscrito. Eh, entonces podríamos usar el, el, la frase clásica, el que hierro, a, a, hierro mata, hierro muere. Eh, y pues esto a veces se cumple y a veces no, porque hay fenómenos que tienen causalidades muy claras, pero también otros que no tienen una causalidad, son puramente azarosos. Y... Y no solo eso, sino que la mayoría de, de los fenómenos tienen un poco de ambos. Entonces es un poco, un digamos, ni todo está completamente determinado, ni todo es completamente al azar. Entonces hay un balance entre eh, el azar y la necesidad, que pues de hecho es el título del ensayo de Monod que, que acaba de cumplir 50 años. Y, y esta idea de balance entre azar y necesidad, eh, pues en los 80 se, se elaboró un poco más en, en el estudio de los sistemas complejos como un balance entre orden y caos. Y pues es básicamente la idea de que si todo está predeterminado, si todo está fijo, pues entonces no hay espacio para innovación o para explorar alternativas, lo cual pues no es deseable. Y, pero si todo es azaroso pues y no hay ningún orden, pues entonces perdemos todo, todo lo que ya teníamos, no podemos mantener eh, soluciones que, que ya eran buenas, y entonces necesitamos un balance entre esos dos extremos. Y, y bueno, eh, regresando a esta idea de, de karma en el budismo tibetano, se dice que, que cuando uno alcanza la iluminación, pues uno se da cuenta que el, el karma es una ilusión, al igual que todo el mundo condicionado. Y, y la meditación de hecho nos ayuda a purificar el, el karma. Esto, ¿cómo, ¿Cómo entendemos esta purificación? Si digamos... Si alguien hizo algo malo, ¿cómo puedes purificar eso que hiciste para que no tenga los efectos que podría tener? Eh, pero, no sé, tal vez esto se podría ver como eh, saltar del mundo de la causalidad al mundo de la serendipia. Pero a final de cuentas esto es simplemente aceptar las cosas como son, independientemente de si son causales o azarosas.